Bienvenidos a un nuevo capítulo de este vlog que a nadie le interesa ver, pero a más que nunca nos interesa verlo porque estamos junto a un grupo que a mí me gusta mucho, que a ustedes les gusta mucho y que seguramente todos conocen. Se trata de Advanced que está aquí con nosotros, así que un fuerte para ellos. Hola, nosotros somos Advance. Mi nombre es Martín interpreta a Yeho Mi nombre es Evans, interpreto a Di Mi nombre es Matías, interpreta a Yeho Mi nombre es Hidalo, interpreto a Suga. Mi nombre es Sale, interpreta a Rasmón. Ramón. <risa> Mi nombre es Adrián e interpreto G. Mi nombre es Sebastián e interpreto a Cookie. <risa> eh, tengo una pregunta. ¿Por qué eh, ahí tal le dicen meme? <risa> <risa> ya, es que el ítalo cuando baila en las presentaciones, por lo general cuando le sacan fotos Tiene mucha cara de meme, me pone como cara <risa> eh, Una pregunta, ¿Cómo se siente estar bailando del grupo más importante el momento de lo que es K-Pop? A nosotros por lo menos, a varios nos gusta desde antes de que se hicieran famosos en realidad Entonces el hecho de que ahora pegue tanto nos motiva, pero nos motiva aún más el hecho de bailar juntos Hoy vamos a hacer algo muy divertido uh. Gracias <risa> por Vamos a probar algunos de, lo, de los snacks y ramen más conocidos que hay en Corea Los vamos a hacer sufrir porque ese es mi objetivo hacer sufrir en este grupo el día de hoy El primer eh, ramen que vamos a probar es el jajangmyeon. Jajangmyeon es un ramen eh, que es, es chino pero que es muy famoso en Corea esto está hecho en base a granos, ¿Usted conocen el grano de la soya? Sí. Ya, esto se fermenta y se hace una pasta. Y esta pasta negra y ahí ahora la tienen que probar. No es picante y es muy rico. Moco, ¿Mobo, ah, mobo, no, mojo. Provecho todo. Uh, y todavía sí. Perfecto. Qué rico. Y más la mierda. <risa> <de> se y <amor. risa> Ya, estamos <jamón>, 20 <risa> kilómetros a. Es rico. Está bueno. Ya terminó. No tenéis que preguntar, tenéis que comer. No, hoy está Sí, eh, come el salte nomás de... ¿Sopermi? No, ¡Me gustaba, amigo! ¿Por qué? No, gustaba! Este lugar está muy rico. Pero... No, ¡Me gustaba! ¡Me ¡Pero sigue comiendo! ¿Qué ¿no? ¡Está vomitado! Deja probarlo. No. ¡Es la primera! ¡No, sé no es, es mío, malo! Me, es me gustó muy al rico. principio, pero al, al después... como que me no, así, no, no, tiene mal sabor. No ¿Te gustó? Bro. Oye, pero da. Ah, sí. <risa> <risa> Matita con la, la, la. Dale la gana de, de comer ahí esta como Muy yeah, rico. Muy rico. Sí, ¿sí? rico, ¿sí? sí. rico? Justo más. Como yo? Esperemos que Martín lo pruebe y ahí le hacemos la pregunta de si le gusta o no. Oye, <risa> Lévanselos, para comer topo. Siempre se las comió todo, o sea, se lo Ya, levante la mano, a quién le gustó. ¿A quién le gustó? Aquí yo supongo que también. Entonces, un, dos, tres, cuatro, 4, 5. ¿También? Y, o sea, el líder es el único mí, anormal es que no le gusta. Vamos a ir con el siguiente snack. Esto es Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Estos está, son como... chips como. Eh, no son papafitas, pero son como. Chester. Como Chester, pero de maíz. ¿No Sí, sí a a Esos son mis favoritos cuando estoy curado y. <risa> <risa> <risa> Me da <lao risa> por comer <risa> esto mucho. <risa> allí ¿No eh. así que pruébalos y pero no, para como ¿Qué maíz seco? qué tal el lino, no, yeah. qué te pasa oye tenía espera espera que no lo tengo oye me, me comí uno es, sí, <risas> <risa> <risa> mm. ah, ah, el número 3 es sin Ramión, este Ramión es uno de los más famosos en Corea eh, y es picante normal. Hay confort. Hay confort. Se ve. Oh, Ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Alguien me aquí no como picante? Yo no. Yo no. sí como. No Yo sé como picante, no, pero no como. De no. Pero no, pero no como de es fácil. agua No, al final. La idea es que comer... No, Uy... Y ya tengo que comprar el para que la batería no se caiga. Sí. Bueno. <risa> oh, no, no, no. Ah, me encanta, me la... encanta porque fue mi peor. <risa> <risa> no, me gusta el picante... No, a veces no, no, no, Yo quiero un poco de sabor, ¿sabes? Yo no lo encontré tan picante O sea, no tan, tan, ¿tú ¿tú bueno? Que sí Se sopita Le gusta el picante Ahora vamos a ir con otro ojino Yangpon Y... ojino sí, sí, sí. significa calamar Entonces tiene como calamar con... Algunos otros marisco Y es ramen como de sabor a marisco A... A... A... A... taco ese No me este sujeto, por favor Está rico. Eh, ¿no? Él dice que está rico y después dice agua mala. No sé ahora eh, está malo. Si tú quieres que te dijere, estás malo. delicioso. No está rico. No está rico. No sé que a mí me gusta toda la comida. Si yo creo que es el problema, es que no gusta todo. <risa> o sea que le gustan todos, todas las comidas. Todos, todas las comidas. Bueno, sabes. ¿Eso no era picante? No. era no, picante? No. no. es, no. No es, no. No. es bueno, no, un poco la el, va, el de más picante? Es un picante. Es picante. No Es no el picante con algo que se llama pucio pucio estos son ramen pero que se pueden comer crudos no se comen así pero Ya ah gracias Dios ahí está ya pero no, no, no si ya ya comieron nota eso y ¿qué falta eso déjame ver digo es bueno no sí no aunque es como dulce no. o sea suena bacán ¿eh? ahora viene una parte controversial de este video estoy poniendo Yo te ayudo. Y yo voy a traer algo para acá. ¡Pepero! Volvimos a este corto comercial y agradecemos a nuestros auspiciadores por habernos posicionado que yo te digo, Kurishimas, Nintendo y Sony. Um, las parejas que van a jugar a esta wea de Poki son eh, Sope, que es J-Hope con eh, Suga, J-Kook, que es Jungkook y Jimin, y Namjin que va a ser Namjoon con Chip. Uno, dos, tres. ¡Pero! ¡Bueno, no! Oh, bueno, no quedó nada! Me van, a, me van a cerrar mi canal de YouTube. ¡Te lo güey! Ya, ya lo no. hago. ¡Ya se sí, ven! ¡Ya! ¡De hecho está enfocando su cara! <ríe> ¡No! base de control. ¿Con control. Parece que no, no, está no está grabando. Hay que repetirlo. Uno, dos, tres. El primer lugar de este juego y para quien vamos a pedir un aplauso de nuestro público también y es para ¡Namji! ¡Oh! Está, arreglado, ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! A mí me consta que mi amigo tiene bastante experiencia Haciendo estas cosas, entonces... No es que estar arreglado me Lleva años sacando peperos Pero está en segundo lugar Tenemos a... Chico. <risa> <G -Cook. ¡Bravo! risa> Tercer lugar, pero no menos menos Sino que más más Y no menos, pero sigue siendo más ¡Sopper! <risa> Some. Bravo, <mír> diciendo, El bocadillo que viene ahora se llama Cold Keran Este está hecho de... ¡No animales! ¡Más animales! No animales! Oye, son muy malos, weón. animales! ¡Más animales! ¡Más animales! ¡Más y sigue comiendo. ¿Siguen ¿Sí? buenos? No ah, me gusta, no me no me no no me no Ricos no pero picantes tampoco. No, no, no, pero... ¿A quién le gustó? Los, compra ¿Los comprarían así como...? No. Ahora viene una parte muy, muy, muy importante, eh, si es que no la más, eh, muy importante. Eh, van a probar algo que se llama Bull Tag Y miren a la cámara porque queremos ver su reacción. Pero un poquito, si no es necesario tanto. No, no, no, no. Pero espera, que pues, todavía no me No, no, no, que coman el kilo. sí, esa es la idea. Que no, apenas si terminen no. como el otro. a la cámara, por favor. Y que no a sus caras. Mira, tu lanzamiento, tuya. ¿Qué pasó? Ah, ¡Ay, mierda. No, no, no, yo, yo, yo. No, no, come, come. no, no, no, no, no, come! no, no, no, yo no, quiero ¡Yo no, no, no, no, no, no, no, no,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 Ah, no hay más y Oye, pica. Oye, el Oye, No, no, no, no. sigue comiendo, güey. Pero poco más. Oh, vale. Por Agua oh. Pero ahora vamos a ir a una parte más agradable de este eh, challenge que hemos hecho y vamos a probar un licor eh, coreano que se llama Soju Al seco Al seco Es al seco Ale Es al seco la huella Es al seco pero. No? Oh. Ah, Picado no lo hemos dicho, pero este es eh, de chamo, que es de pomelo. No le vamos a dar, eh, gracias. gracias. Te están cuidando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te están cuidando. cuidando? Rico <risa> <risa> <risa> el agua. <risa> <risa> <risa> el agua. De hecho, sí es. Vamos a ir con el segundo, este de manzana. ¿Qué tal le ha parecido? ¿Qué te, qué te parece este? Muy rico, en es ¿sí? este Está más rico que el otro. Sí, sí más. Mil veces, mil veces ¿verdad? más. Mejor saborcito. A mí me gusta más. Es que me gusta más la ¿Sabéis que ellos me caen bien? Porque mi amiga en Corea, los coreanos aman el de pomelo. Y yo? Yo. yo no me gusta el de pomelo. Bueno porque me da filet después dando con reflujo. Oye, que ordinario estoy hablando ya, pero. Veamos la reacción del Martín. Martín, Martín. ¿Alguien sumió? No. Listo, lo perdimos. ¿Bien? ¿Entre este y el otro? ¿Cuál te gusta más? Oye, oye, en manita, pero como, ¿eh? dale del otro, dale del otro Ay, no, no, me, no, me, me, me. Ya chicos, ¿qué les pareció el licor en sí? Rico, rico Más rico el de manzana rico, ¿no? Más serio? rico el de manzana Más sí. de manzana ¿Están todos de acuerdo? Bueno, menos el sepa que no puede opinar porque no tomó Pero los demás Manzana, manzana, manzana Un aplauso para el chiquillo que se fue a dos porque aquí realmente viene una parte muy, muy entretenida Básicamente vamos a jugar al Kai Baibo, o al Cachipun como se dice en Chile o piedra, papel o tijera, whatever y los dos que pierdan van a tener que probar lo que tenemos especialmente preparado para ustedes Así que muy la última parte de este juego Yo y yo ya perdieron <risa> el Kachipun. Kachipun. Así que ahora vamos a proceder a ver lo que es esto Miren la cámara Ya, No no... No podíamos hacer nada. no lo no estoy diciendo. Nada. Pero dijimos que no podíamos hacer... Qué wey, güey. No. Ya, con pues, Martín? Abre la boca. No. no, no huele mal. Abre la boca. ¿Qué huele? Martín, no. abre la boca. <risa> nada más, le está weándole. La... Ya. Trágatelo. Trágatelo. Le hay uno bonito. Vamos oh, a borrar. Güey, y lármatelo. Voy si a darle si a la boca. Y no importa, pero si no se lo quiere tragar, que por lo menos lo tenga en la boca. No, no, no quiero. Un tiempo, un tiempo. Un tiempo, bóta. fin. ¡Ah! ¡Ah! Mire, para dónde está la cámara? Se saquen la venda y vean esto. Aquí me acabo de echar a la boca esto se llama bondegui, son larvas. Oh, sí, oh, se las conocía. Sabía y, que se comen, son comestibles. Y okay. son super sanas y tienen muchas proteínas. Yo le iba a masticar, loco, no quiero no, más, no, no, no. Pero más ¿qué te voy a comer una? ¿Se puede probar? Ya, voy probarla. ¿Ya te lo vas a probarla? ¿Ya vi? Sí. qué te hace eso la ¿Sí? Yo nunca he comido esto en mi vida. Volvimos de comerciales. Para cerrar esto, quiero agradecerles una vez más por haber estado acá eh, presentes en nuestro canal. Yo escuché mucho de ustedes cuando yo estaba en Corea de que Advance tenía como la patada con las fans acá y pude ver hoy día que es verdad. También lo aprovecho a felicitar por su arduo trabajo que lleva harto tiempo y se notan los frutos. También les quiero dar un aplauso por eso. dónde podemos encontrar y dónde los podemos stalkear. Principalmente nosotros lo que más usamos es la página de Instagram, que es advanced.crew y también pueden buscarnos en Facebook como advanced dance cover y en YouTube como advanced advanced dance cover. Dance advanced dance, advanced, dance, advanced. Dance, dance cover. En la descripción de este video vamos a poner lo Instagram de todos, ellos que están todos solteros. Entonces ahí usted va a seguir el foro, y le mandan un mensaje, no está en harto, hasta que le respondan, porque responden. Muchas gracias a todos, recuerden suscribirse a este canal, denle like, comenten, le agradezco a Advance también por haber eh, estado aquí con nosotros. Le agradezco a Lare por prestarnos en la casa, le agradezco a las chiquillas que están ahí atrás comiendo larvas y eso. Saludos a todos. Saludos. Bye bye, chao.